Payita, raya. ¿Qué tal amor? Hola, ¿cómo estás, Rodri? ¿Cómo estás? ¿La chocarquita? Vale. A ver. A ver, Rodri, nos vamos a mover un poquito, ¿vale? Si te va a dar el sol ahora. Vale. ¿Te levantas? A ver. Vamos a regular un poquito. ¿Quieres agüita? ¿Eh? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita o no? Hay que beber agüita, vaya. Que va a ser mucho calor. Acá? Venga, poquito. A ver. ¿Lo quieres? <ríe> A ver, un poquito. ahora. Un poquito de agüita. Un poquito. Muy bien, sí que querías, ¿eh? Claro. hace mucho calor, bien. Ahora te pongo el ventilador, ¿vale? Qué rica el agua. Ya nomás. Empujas como el tito a El agua. Un poquito más. Un poquito más. ¿No? Ya no quieres. Muy bien. A ver, ¿estás aquí bien, ¿verdad? No quieren más A ver, es Papá